algún proyecto que vos mirabas y decía esto me odia a mí, esto no lo voy a terminar nunca yo te cuento el más difícil mi viejo era un, era un tipo muy, muy difícil de conformar y muy difícil de sorprender y yo me metí en un proyecto que sorprendió a mi viejo y ahí me di cuenta que estaba eh, ahí le había errado feo compré un barco de madera de 10 ¿Año? años ¿qué año? y yo tenía... 19 años por ahí. Yo había hecho autos y bueno, pero se me había dado por los barcos y viste, toda esa ilusión que se tenía. En el era Villa en Miami, yo en mi barco. Piso y medio el barco. Tenía 10 metros, pero para mí era un yate del carajo. ¿viste? Bueno, entonces voy y compro el barco. Era de madera, tuve que aprender madera, carpintería, este, naval, y, yo no sabía lo que era un localito de un cedro, ¿entendés? Todas las clases madera torcer madera. Eh, bueno, ¿qué te cuento? Que compro el barco, cuando van a, a correr el barco, a levantarlo, que te tuve que pagar, creo que eran como una docena de personas, eh, se quebra el quillote del barco. O sea, el barco literal se quebró al medio así. Y lo tuve que usar para molde. Que lo terminé haciendo, pero no te puedo explicar el laburo que me dio. O sea, el laburo, el tiempo, los años. Y que cuando lo terminé me di cuenta que no, no. Yo quería andar en un barco. No quería. Después me hice una lancha más chica que la que tengo ahora. Que está, es sí, la muevo, pero... Eh, o sea, con el tiempo te das cuenta que de repente no... Vos eh, lo que querías es otra cosa. Ahí va, si vos querés andar en un auto, andá y compré un auto que ande Sí. Que es más fácil que, que, te, que alguien te fíe a terminar un proyecto. Un proyecto tenés que encararlo como que es un proyecto. No por negocio, porque voy a ganar, porque voy a... No. Eso, un proyecto es... Eh, es para superación personal. No puedes decir, voy a comprar un auto, lo voy a arreglar lo voy a vender. Como proyecto. No, es un disparate. va a el plata. Sí, por ahí elegí el camino equivocado. Eh, bueno, y con respecto a... Pero mí y somos, o sea, la realidad no nos gusta a nadie, ¿no? Y no, que te diga las cosas que te equivocaste, ¿viste? Claro, a mí no me gustaría... Y, y, es más... Me encuentro un viejo, que cuando yo era joven me encuentro un viejo diciéndome me echo y digo, ah, viejo amargado. Nada, nada". Pero ahí te lo pasa Y te Pero amargaste todo. El Pero ahí te pelo ahí. El 90% de la gente no termina. Sí, ¿no? Terminan con el motor en el baúl. Y quedó ahí, quedó ahí, quedó ahí, quedó ahí, y bueno, y ahí quedó si sí, acá en Argentina hay un montón de, de calles, de veredas, con los autos viejos tirados con y una lona. Plan, ¿eh? Y tienen la lona porque se ve que lo tienen. Lo Marque tiene Plano, plan. plan, Mercado Libre, Entrada y está lleno de proyectos. A, a terminar, dice sí. Y el que no lo publica porque le da vergüenza de lo que hizo con aquello, ¿no? Le cortó el techo, le quedó así. Bueno. Sí, vídeo eh. por todos lados. Bueno ahora si vos me preguntás si el mío yo lo vendería y la verdad que a esta altura yo no, cada vez que lo destapo viste hay un sentimiento ahí que va, va creciendo con, con el tiempo de decir este auto me ha dado tantas cosas me ha dado amistades me ha dado este me ha enseñado mucho ¿viste? a no rendirme a seguir y ahora que yo tengo a un hijo la ilusión de que algún día eh, él, él pueda saber la historia esta de todo lo que yo pasé pero de que de que me ha hecho renegar y de que me han dado ganas de partirlo al medio, no, no lo voy a negar. O sea. y, y es por culpa mía, porque es porque el que no sé, que no sabe hacer las cosas soy yo, en realidad no, no es culpa del auto. O sea, el que se metió en esto así, sin saber nada, soy yo, viste. Y tener, y aprender a hacer de todo es, es difícil, tenés que aprender chapa pintura, mecánica, aprender carrocería, aprender el tema del chasis, no, tengo sí, que aprender pero... ¿Pero quién sos vos cuando lo empezaste? ¿Y quién sos vos cuando lo no, sos... Ni hablar, ni hablar eso bueno, Empezando que no sabía soldar Sí, sí, sí Yo siempre te digo en, la, en las conversaciones que hemos tenido Y lo lleva a un chapista Y lo llevo, a un, chapiste, lo llevo a un mecánico lo, llevo... lo que pasa es que lo que vas a aprender Es a llevar el auto acá Y a llevarlo allá Y la idea es que vos aprendas cosas